Buenas y bienvenido o bienvenida al curso de Seguridad y Privacidad en las TICs. Mi nombre es Juan Ignacio Cercosen y seré tu profesor en este primer tema relativo a la seguridad dentro del entorno doméstico. En España, el grado de penetración de las TICs en los hogares es muy alto. Cada vez tenemos en casa instalaciones más sofisticadas, con decenas de dispositivos, ...como por ejemplo televisiones, videoconsolas, ordenadores, tabletas, smartphones... Así pues, tener unas buenas costumbres en cuanto a la protección que damos de nuestro dispositivo... ...nos permitirá disminuir significativamente el grado en el que nuestra información personal pueda verse comprometida. En este vídeo trataremos la ciberseguridad desde el punto de vista de la red local de nuestro entorno doméstico el sistema operativo de los dispositivos que lo conforman y las buenas prácticas en cuanto al almacenamiento de la información. Hoy en día prácticamente todo el mundo dispone de una red local dentro de su hogar. Es en esta donde se da el mayor flujo de información personal, por lo que deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones en cuanto a ciberseguridad. El dispositivo que principalmente implementa la seguridad dentro de una red local es el router. El router se puede definir como un dispositivo que envía datos de una red a otra, como podría ser de nuestra red a la conocida comúnmente como Internet o viceversa. También permite enviar datos entre equipos de una misma red y en sí es una parte, como hemos comentado, muy importante de la seguridad de en nuestro entorno doméstico, ya que establece lo que sería la función de Firewall que sería restringir el acceso de personas no autorizadas a nuestra red. Si queremos acceder a la página de configuración del router donde se regulan todas las características en cuanto a seguridad de nuestra red que éste implementa, tenemos que escribir dentro de la barra de navegador de nuestro explorador favorito la dirección 192.168.1.1. Adicionalmente se nos van a pedir una serie de credenciales para entrar en esta página. Estas nos pueden ser provistas por nuestro proveedor de internet. Una vez accedida a la página de configuración del router, tenemos que tener en cuenta una serie de configuraciones que son indispensables cambiar. Como por ejemplo, cambiar la contraseña por defecto que nos viene establecida en el wifi, cambiar el cifrado que se da de este. Si tenemos WEP lo deberíamos cambiar WPA. Y WPA2, deberíamos también ocultar el SSID de nuestra red, también conocido como el nombre de la misma, y también deberíamos desactivar la opción del WPS, que es una característica que por defecto todos los routers implementan y que ha demostrado tener muchas carencias en cuanto a seguridad. Los sistemas operativos de nuestros dispositivos muchas veces incluyen características en cuanto a seguridad que deberíamos tener en cuenta y que en muchas ocasiones obviamos. Así, a continuación, haremos un repaso de las que consideramos como fundamentales. Estas consideraciones a tener en cuenta son, en primer lugar, deberíamos utilizar, diferenciando entre cuentas de usuario y administrador, en el día a día del uso del sistema operativo. Deberíamos establecer contraseñas, a dichas cuentas, para que no todo el mundo pudiese acceder libremente. También deberíamos tener activadas las actualizaciones automáticas del sistema operativo por si éste necesitase instalar algún parche que ha detectado el fabricante para mejorar la ciberseguridad. También deberíamos establecer una política de copias de seguridad por si el sistema en algún momento se ve en una situación crítica pueda volver a un estado anterior en el que funcionara correctamente. ¿Cómo almacenamos la información y el correcto almacenamiento de esta se presentan como acciones prácticamente indispensables si queremos garantizar la supervivencia de esta en el tiempo? Así, el principal método que se considera para poder preservar la información en el tiempo es su duplicado por medio de copias de seguridad. Para ello, tenemos que, en primer lugar, definir cuál es la información que no queremos perder Aquella que consideramos importante para nosotros. Esta puede estar en distintos medios como pueden ser fotografías, vídeos, documentos, facturas. Una vez que tenemos dicha información solo nos quedaría elegir el soporte donde queremos realizar la copia. Podemos realizarla desde en un USB normal y corriente, un pendrive, un disco duro externo, en un DVD o incluso podríamos guardar dicha información en la nube. Periódicamente deberíamos realizar estas copias nuevamente para que se incluyan aquellos archivos nuevos. Cabe decir que mientras más estrictos seamos en este sentido y los periodos de tiempo cada los cuales realizamos las copias de seguridad sean más pequeños, podemos conseguir que la información que se pueda haber comprometida disminuya en gran medida.